Jason and color. Sobrevolábamos Sudamérica por cortesía de una agencia a la que no podíamos nombrar oficialmente. Trabajando para un tío que envía unidades como la nuestra a la tumba a diario. Técnicamente, nuestra suerte mejoraba. Ese tal Aguirre debe de ser algún espía bien colocado en la CIA para quedarse allí solo. Ajá. Esto no me gusta. No me gusta ni un pelo. Eres Flynn, ¿verdad? ¿A qué hora llegaremos? ¡Señor piloto, señor! ¡Venga, tío! ¡Eh, colega, no me es que. Espera un momento, tío. He perdido mi tabaco. ¡Espera! Mierda de martes. Todos aleman los martes. ¿Que cuándo vamos a llegar? ¡Pero un par de minutos! Más o menos. ¡No! ¡Un RPG! ¡Una granada! Sí, ya la he visto. ¡Esas granadas baratas de los rusos están chupadas, tío! Si fueran como las jabalinas, tendría que haber hecho algo espectacular. ¿Puedes llevar a la zona de aterrizaje antes de que yo haga algo espectacular? Vale, vale. Usted es el jefe. Control, aquí motorista fantasma reconfirmando entrada 6449. Esta podría ser una misión corta. Todos pegados a mí, ojos bien abiertos. Quizá esto lo haya hecho nuestro hombre. Un tiro impresionante, en mi opinión. Nadie te la ¿Y ahora qué Nos vamos. vamos. Separaos cinco metros. Por aquí. La casa de Aguirre. Dos cuerpos. Eso es todo. Estamos perdiendo el tiempo. ¡Alto, alto, alto! ¡Por Dios santo! ¡Este tío está tieso! ¿Vamos a quedarnos aquí plantados esperando al CSI de New Jersey para que nos diga lo que ya sabemos? Aguirre aún vive. De lo contrario, se habrían llevado esos cuerpos. Ah. Sí, es una pista. La habrá dejado Aguirre. Coincide ahí. Encaja con la cuadrícula. Tenemos que ir río arriba. Muy bien. Llama a Flynn. Flynn ya se ha ido, Hax. Esto se pone cada vez mejor, ¿verdad? Ah, tenemos compañía. Soldados a pie acercándose a las 12. Recibido, recibido. Listos para atacar. Y que merezca la pena. ¡Hey, ¡Un vino encima de nosotros! ¡Destruidlo! ¡Cuerpo a tierra! Ah. ¡Una parrucera! ¡Una parrucera! ¡Mardo! ¡Uf! cubierto! ¡Paso! ¿Cómo las granadas de esa terraza? ¿Qué nos disparan esos tipos? Será para asegurarse de que no teníamos aguirre. Os lo he dicho, aún puede estar vivo. ¿De sí, ¿cuál, cuál es el, es plan? el plan? Llamamos, Llamamos el plan. a Flynn y nos largamos. Dije que no. Muy bien. Esa ejemplo, los ojos abiertos. Vaya una mierda de arma ¿Creéis que Rayput nos ha contado todo? ¿Y yo qué coño sé? Solo soy un soldado no una cagarruta de operaciones especiales Yo solo hago mi trabajo Vale, tengo una teoría ¡Oh! No cambies de canal Esto va a estar bien No, no, verás Si los que nos han disparado son paramilitares Alguien les tendrá en mi ¿Y quién? Esa es la cuestión ¿Alguien interesado en alguien Mierda, ¿habéis visto eso? Quizás sean pájaros. No. Bueno, seguid buscando. Tío, te digo que he visto algo. Creo que nos están observando. ¿Por qué nos observan? Espera, yo también lo he visto. Allí hay algo. Ese arbusto se ha morto. ¿Lo habéis visto? No, quizá no era nada. Sácalos de aquí. Genial, vamos de acá para allá. Mucho mejor. Todo fuera, iremos andando. Tal vez algún día vendremos el visita y no dispararemos a los nativos. Sí, claro, seguro. ¿Sabes lo peor? Que estamos aquí, en medio de Sudamericastán, o como se llame Con todas las operaciones especiales en activo y nosotros seguimos volando cañones ¿Y si no, qué estarías haciendo? No lo sé, por ejemplo, me gustaría rescatar secuestrados, hacerme el héroe matando terroristas Poder decir, bájate de mi avión. ¿Quieres ser como Harrison Ford en Air Force One? Tú no no, a ti te pegas, ser ¿eh? Indiana John, tío. Me gusta más Harrison Ford. También era Harrison Ford. ¿Así? ¿Ah, ¿Sí? Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? ¿Un superpoder? Sí. ¡Ah! ah. Jugar bueno. al billar ruso sería genial. ¿Lillarlos, no? No, no, los superpoderes. Eh, lo siento, estaba pensando, si pudiera hacer algo espectacular, me gustaría jugar al billar. Perdí una pasta gansa cuando era un chaval. Ah, sí, tener superpoderes. Sargento, ¿preferiría volar o nadar bajo el agua sin respirar? Sí, o volar. A...